Muy buenas, acabo de salir de la ducha de, de casa, una ducha fría, y me ha, me ha hecho reflexionar, ¿no? Yo hace mucho que me doy duchas frías de cuerpo entero, incluso ahora que estamos en noviembre y el agua ya es realmente fría, pero lo que os quería contar es una reflexión que me ha venido a la cabeza, una reflexión que he tenido eh, alineada con el frío, la respiración, y las técnicas de alto rendimiento y de biohacking ¿no? el biohacking, acordaros que son técnicas que puedes utilizar para mejorar tu biología para mejorar tu funcionamiento y las duchas frías el frío es una de ellas de hecho es una de las que recomiendan la mayoría de los que son expertos en biohacking y la más fácil y barata es tu ducha de casa y ¿Y la reflexión cuál ha sido? Pues muy simplemente, si nunca, si nunca te has dado una ducha de agua fría, cuando te la das, cuando te empiezas a echar un chorro de agua fría por las piernas, ¿qué pasa? Pues que, que al final saltas, ¿no? Saltas, empiezas a respirar muy profundamente, estás de los nervios, estás, tus, tus, tu, estás tu piel está que, que no lo aguanta, estás sintiendo... ¿Vale? Pues si tras esos instantes, tras un poco de entrenamiento, dejas y notas el frío en tu piel y esa respiración la empiezas a tranquilizar, verás cómo viene la magia. Verás cómo empiezas a aguantar el frío y como después de esa ducha fría, aunque solo sean las piernas, te vas a sentir increíble. Como me siento yo ahora, despierto, vital, y preparado para el nuevo día. Pues espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en lo siguiente. Ya sabes, si quieres suscríbete y si te interesa alguno de mis programas, pues contacta conmigo. Un placer y agur yogur. Ya estamos en noviembre, noviembre.